Una sociedad humana es un colectivo de ciudadanos de un lugar, sujetos a la misma autoridad política, las mismas leyes y normas de conducta. ¿Cómo organiza las relaciones en el mundo del trabajo, eso a lo que mal llamamos mercado laboral? Existe un concepto, sociedad decente, que es aquella sociedad cuyas instituciones no humillan a las personas. Cuando el trabajo no dignifica a las personas Por ejemplo, cuando se te niega el acceso a un empleo O cuando no puedes conciliar la vida familiar porque el trabajo te lo impide Cuando tienes peores condiciones laborales por ser mujer o inmigrante Cuando no puedes defender unas condiciones justas por miedo a que te echen El trabajo humano no es una simple mercancía el trabajo es una expresión esencial de la persona. Su primer fundamento, que es una persona quien lo realiza. Reducirlo a un mero instrumento de producción desnaturaliza la esencia de dicho trabajo. Las empresas no pueden descuidar los valores que permiten el desarrollo de las personas y de la sociedad. Si la economía pone en peligro la dignidad humana, hay que afirmar que ese sistema es injusto. Iglesia por el trabajo decente. 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Participa.